tiempos ancestrales de Ajá. los antiguos los que son egipcios los que son los mayas los que son diferentes épocas bueno uh, alienígenas vinieron a la tierra Ajá. esos alienígenas los, en, los tiempo, en los tiempos en lo, los tiempos los consideraron como deidades Ajá. como los que son el dios de la luna el dios del sol cosas así y son po y cosas así, y las deidades venían en naves, por decirlo así, con alas, con, con naves, como se le puede decir, venían a la Tierra a enseñar Ajá. su enseñanza a los humanos. Ajá. ¿Y tú ah. de qué planeta eres? Ajá. ¿De dónde tú vienes? ¿De qué deidad? Alfa de... Draconis. ¿Alfa Draconis? Sí. Ah. ¿Y qué más ¿Qué, qué, man... que ¿Qué... qué más, qué más puede...? ¿Qué más puede comentar de esas civilizaciones? Ah, lo, que, lo que la iglesia y los políticos y todos nos tienen ocultos es que se está realizando una guerra muy fea en la Antártida. O sea, la allá, está, se está viendo la guerra de los grises, más los reptilianos, los, los grises son de Orión. No, ah. lo que aparecen en las películas con los ónicos y acá y. Ah, salen en películas. Esa es la primera, porque una vez lo vio y lo pusieron en película. Eso no es lo <risa> Están los Alfa Draconics, que son los en la constelación Alfa Draconics. Y pero ven y acción, acá, y óptimos. De los al... desérticos dónde salieron. No, ya se los desérticos no existen. Ah, no, sí, sí yo ah, te Todo el mundo aquí te cree, ¿sí o no? Cuenta, cuenta, cuenta, sí. Cuenta. Están los peleadianos, los, y las razas humanas de ah. otros planetas. No, Los peleadianos son los, de los razas que están ayudando directamente a la ¿no? tierra, el... no, son los humanos de otros planetas. Los que son como de. esos son de que lo, como Jesús y vaina. Así son así son nosotros, nos ayudaron a nosotros. Mientras que los alfa y los grises y los otros los otros tipos de alfa Draconi, pues son diferentes. Ya, fueron ya... considerados como gigantes. ¿Ya tú almorzaste? ¿Tú almorzaste? Sí. ¿No te estoy para prepararte algo ahora? Ah, bueno, lo algo. Dale, está bien. Ya, Dale. Uh, Dale. Uh, ah. Fueron considerados como demonios en la antigüedad. ¿no? Ah. Como los alfa Draconi, los tipos A, los tipos B, los tipos C, y los otros tipos este que son los otros tipos que se parecen. ¿Cuántos años, el... ¿cu ¿cuánto años tú tienes en el estudio de... Siete años. ¿De alienígenas ancestrales? Siete años. ¿Y ya tú llamaste a la gente History? No, yo soy hacker y de sistema. Ah, tú eres hacker. Y... Ah. de la NASA. Sí. Ah, chingón. Es confidencial. <risa> <risa>